Parte de los objetivos de la campaña de reforestación que impulsa la colectiva feminista para el desarrollo local, en coordinación con los gobiernos locales de los municipios de Suchitoto, El Rosario, Tenancingo y Monte San Juan, es visibilizar las acciones comunitarias de conservación, cuidado y protección de la zona de recarga hídrica y motivar la participación activa de estudiantes en la educación ambiental para la conservación de los ecosistemas. En el lugar donde estamos es una recarga hídrica, que es parte del agua que nos llega a la comunidad dos veces a la semana. Siempre vamos proyectándonos con los estudiantes que debemos de cuidar el medio ambiente, debemos de cuidar el agua, eh, debemos de cuidar los árboles, los animales y todo, la protección de la fauna y todo eso. Y aparte de que esta es parte de una recarga hídrica para el lago Suchitlán que nos encontramos, entonces... Andamos primer año, segundo año de bachillerato y la compañera docente también con el técnico de ISCO y la colectiva feminista también que nos está apoyando para esta, este evento. Ahorita andamos este sembrando barreras vivas para que no se lave mucho el terreno porque aquí tenemos el nacimiento de nuestra agua. Por ejemplo, nosotros estamos sembrando cosas de piña para que no se lave la tierra. Al mismo tiempo nos da este alimento, nos dan pollas nos dan este, piñuelas, se alimentan, nos sirven en el trabajo y nos alimentan a la misma vez. Desde pequeños les vamos enseñando cómo cuidar nuestro ambiente y también que sepan de a dónde viene nuestra agua, que es un agua muy vital y, y que luchamos por ella y estamos este, aquí trabajando como ustedes pueden ver, para que no se los lave el terreno y para que nos abunde más el agua. Y es importante para que ellos tengan ese conocimiento. Siempre he dicho que un grupo de estudiantes se debe preparar para la vida y tienen un futuro por, por delante, que es un futuro de 5 años, de 10 años, en donde ellos se van a convertir madres, padres responsables, van a ser los líderes de la comunidad, vamos a sacar hasta políticos quizás acá dentro de la comunidad, presidentes, no sé, ingenieros y todas las profesiones que puedan existir. Pero es importante porque el agua es vida porque los árboles producen agua, porque los árboles eh, es el, el, el encargado de oxigenar el medio ambiente y todo eso. Entonces, eh, siempre creo que la enseñanza que tenemos que hacer con los estudiantes es para la vida. Y este es algo que, pues uno, este evento no lo van a olvidar. Segundo, una experiencia de interactuar entre eh, los dos grados, debemos de ir cultivando eso, el cuidado del medio ambiente. Es importante para el futuro que un año, dos años, es futuro para ellos también. Sí es importante involucrarse porque primeramente hay que sembrar árboles para que no falte el agua, porque hoy en día hay quienes que nos dedicamos a volar los palos y eso no está haciendo este que seque el agua y es importante estar al pendiente, no este, tirar basura, todo eso es importante porque eso es contaminación para el medio ambiente. Es necesario porque si no se hacen estas campañas, cada vez la tierra se va lavando y el agua se va deshabilitando. Y es importante que se haga seguido.